Chicos, chicas, el Ahí estamos en un nuevo video para este canal. La zorra. <risa> Chicos, el especial de Navidad. Feliz Navidad. ¡Uf! Una vez más, lo no, no, no, no, no. ¡Sí, Yo soy el racismo. ¡Soy yo! ¡Soy Dios ¡Soy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! One por ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Puta madre ¿Es ese papel? ¡No! ¡No, no! Acuérdate, <risa> no hemos mencionado nada de eso sí. Está en tren Topic Y nosotros aquí callados como mamá, imbéciles mamá. Muy bien Video reseña del <risa> Del pase de batalla del del Boku no pi... Ah, no. <risa> giro. Pero ya retomando, joven. Nos dieron la mejor arma del juego. Así es. Los arcos. Tal vez, tal vez si no logre, tal vez si no logre. Ah, no lo no, logré. No, no, no. Apúrate. No si sí puedes. No puedo en ti. Confío en ti. Es este tu momento. Por las vistas. Ay ah, no manches. Je... Let's go. ¡Qué vola mami! Eres un asco. No. No, está allá, está allá. No, Eres una estúpida! no, no, no, no, mate, no, mate. <ríe> Ay, ay, ay, ay. Uno menos. ¡Ay, me pegaron con la moto! ¡Pégale! ¡Atrás de ti! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puede ¡Vamos! ¡Vamos! vamos! Y así, finalmente se dieron cuenta sí. que eran pro-players Luego de matar un pollo Y de decir el chiste más tonto del mundo Y así, nuestro héroes <risa> Y así, de nuevo les empezaron a disparar Porque esto es Latinoamérica ¿Dónde está? Estaba <risa> Joder <risa> ¡Ay, Arriba, ¡Ay, arriba, ¡Ay, arriba, arriba, arriba, hijo de perra, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, joven! no, no, Bonita no, ah. En mi defensa. Soy imbécil. Uh, all might. All might. Ah, all might. Mira, yo los distraigo tú ve por el globo, el juego llega y me metes un smash. Dame, dame. Dame. Dame. Dame smash. Dame smash. Dame smash. Gracias. <risa> Gracias. ¡Ah! Sí, a ver bien! Au. Hey, ¿dónde están? Eh, está, ya se fueron, joven En serio, me vale verga Hay dos globos De All Might, ¿sabes qué podemos hacer? Gastar el último ¿Qué? E por el ¿Qué? <risa> no. ¿Qué no les diste? Ok, uno menos oh. Yo me encargo de los dos Come boy Come here, boy Ahí está, el globo de un El globo. Metros, está atrapado en un árbol, sí podemos. Ah, no, ya alguien lo quiere. Ya alguien lo tiene. Ya, ya eh, lo tienen. No, no, no, no, te rindas, no te rindas, le estoy pegando, le estoy pegando. Uno está en Ah, uno menos, uno menos, uno menos. El plátano, el plátano. Vamos, tú, güey. Falló, verdad? ¿Te ahí va, vamos. ¿Dónde está? Aquí, ¿Te ¿Qué? Dios, ah, vas a dejar tirado eso ahí. Perra? Ah, yo estoy aquí, no, está pues, uh, muy go. Los go, los go, los go Dame, déme, déme, déme, déme, déme, déme. Ahí están. Vamos. vamos, vamos. vamos. Sí, se puede. Nos esperamos tantito, nos esperamos, pero tenemos una esquina ya. espérate. <risa> Ahí están, ahí están. ¿A dónde vas? Ah, lo... A ningún lado. ¿Cómo? No vayas, no vayas. No, espérate. Cúbrete. Uh. Están blancos. Ve, confío en ti. Están blancos, está su No, fue por por mí, fue por mí, fue por mí, fue por A ver, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, no me están poniendo atención, ven. Ahora. Combat, combat, combat, combat. Combat, combat, Yo creo en el comeback. Está en blanco, está en blanco. No le falta nada, me pegó. Están muertos. Están en blanco, o sea, no, no, no. Márcalo. Vamos. ¡Ay! Vamos. Vamos. Esto. Va vamos, va vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí se acaba el video, qué fucking dodge <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué chingado! <risa> bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Si quieren que regrese aquí, mi cielo, Si quieren que regrese mv 111, denle like, suscríbanse, porque este güey regresa mañana temprano. ¿no? <risa> Porque luego dice, no, yo regreso hasta los 100 suscriptores Y ni hemos alcanzado los 100 suscriptores ¿Por qué? Porque no subimos <risa> Porque él no está, <risa> Él regresa cuando Cuando cuando queramos, o sea No, no, no necesitamos ¿no? <risa> O sea, ya, ahora imagínenlo con eso. <risa> Bueno chicos, gracias por ver Comenten, suscríbanse al canal Califiquen el video Y los veremos en la próxima Adiós <laughs>